Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal YouTube de Clínica Fonsalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en fisioterapia traumatológica. Hoy os vamos a hablar de una lesión muy habitual en los centros de fisioterapia y de rehabilitación. Os vamos a explicar qué es una rectificación cervical. Pues bien, la rectificación cervical, como su propio nombre indica, es una rectificación de la curvatura fisiológica de las cervicales. La curvatura cervical es una curva que se forma a la edad temprana, entre los 6 y 8 meses de edad, justamente cuando el bebé comienza a gatear. Esta curvatura es imprescindible para, después, para que después se, for, se pueda formar la curvatura dorsal y lumbar, ya que son necesarias para una buena biomecánica y morfología de nuestro esqueleto. Esta curva o lordosis cervical la, la debemos mantener durante toda nuestra vida, por lo que una rectificación o un cambio en esta curvatura va a producir muchas lesiones posteriores. ¿Cuáles son las causas de la rectificación cervical? Algunas de las causas principales pueden ser, por un lado, sufrir un accidente de tráfico. Después de un accidente y sobre todo los golpes posteriores, hacen que nuestra cabeza se desplace hacia atrás y después hacia adelante de una manera muy rápida. A esto se le conoce con el nombre de whiplash. Este tipo de golpes provoca una esencia cervical y además una rectificación de la curva. Otra causa puede ser mantener posturas prolongadas, como por ejemplo trabajar o estudiar, que harán que con el tiempo se rectifique la columna cervical. Y por último, también pueden ser golpes o traumatismos que harán que la columna cervical se rectifique. ¿Cuáles son los síntomas de la rectificación cervical? Los síntomas son muy claros y característicos. Entre ellos podemos destacar los siguientes. Existe un dolor en el cuello con irradiación a la nuca, espalda o incluso a los brazos. Podemos encontrar muchas contracturas musculares. Además, hay dificultad o incluso bloqueo para realizar movimientos cervicales, sobre todo llevar la cabeza hacia atrás. Y en algunos casos podemos encontrar mareos o vértigos. El diagnóstico para poder eh, verificar que estamos ante una rectificación cervical eh, se va realizando de una manera muy sencilla, eh, simplemente a través de una aerografía lateral. ¿Qué tratamiento debemos seguir? El tratamiento de la rectificación cervical se va a basar sobre todo en la realización de fisioterapia, combinado con un tratamiento médico en el caso que facultativo haya prescrito analgésicos o antiinflamatorios. Pero, ¿cuál va a ser el tratamiento fisioterápico a seguir? Principalmente el tratamiento va a consistir en realizar masajes de los músculos contracturados. Se puede aplicar electroterapia como complemento al tratamiento manual, como puede ser calor o corrientes. Es importante realizar ejercicios de movilización de la columna cervical para intentar quitar el bloqueo por la rectificación. Por otro lado, también podemos hacer estiramientos de los músculos acortados. Y por último, realizaremos ejercicios de tonificación para intentar corregir la rectificación cervical. En algunos casos la rectificación cervical puede llegar a provocar patologías degenerativas como puede ser artrosis, calcificaciones o patología discal como pueden ser protusiones o hernias discales. Es por eso que es muy importante que comiences lo antes posible el tratamiento con tu fisioterapeuta.